Hasta antes de la versión 2014, en Photoshop, crear un efecto de fuego era una tarea súper complicada y demasiados pasos. Sin embargo, a partir de esta versión, las cosas han mejorado muchísimo. Hemos adelantado ya el trabajo con el fondo y con la capa de texto denominada Fuego. Sobre la palabrita que está ahí, voy a dar clic derecho y el secreto está aquí. Convertir en un área de trazado. Vamos a dar un clic ahí. Voy a ocultar la capa de texto para que se pueda ver el trazado. Asimismo voy a crear una nueva capa y en esta nueva capa voy a acceder al filtro, interpretar, llama. Vamos a esperar que se cargue esto. Una vez que se carga nos va a aparecer una ventana flotante con una pestaña básica de lo que podemos hacer. Donde dicen el tipo de llama yo tengo diferentes opciones para poder trabajar con cualquiera de ellas. Pues Simplemente vamos a elegir la primera. Una vez que elegimos la primera nos va a dar una apreciación de lo que estamos haciendo. Si se demora a cargar un poco, bueno, es porque está interpretando todo esto Photoshop internamente. Yo puedo cambiar el color para que no sea este que está acá. Donde dice utilizar el color de llama, vamos a dar un clic aquí. Se nos va a abrir una cartilla de colores personalizados. Y vamos a elegir otro color que no sea el que está aquí, uno a nuestro gusto. Vamos a dar un clic aquí. Se nos va a abrir esta rueda de color, vamos a cambiar por cualquiera de ellos, por ejemplo este que está por aquí vamos a cerrarlo y vamos a esperar un poco de tiempo para que cambie de color, esto va tomando cuerpo y sin embargo yo puedo trabajar lo que es el ancho de la llama, la voy a reducir un poco para ver el efecto y vamos a ver qué está produciendo, otra opción que también podemos trabajar es la pestaña de avanzado Aquí tranquilamente podemos controlar la turbulencia, la fuerza y la opacidad que tiene este. Pues vamos a mover los valores para detener o para trabajar de manera directa. Otra forma interesante en la que podemos trabajar con este efecto es dando un clic en la pestaña de avanzado y poder modificar todos sus valores hasta llegar al efecto que nosotros queremos. Otras de las opciones que también presenta este, esta ventana flotante es la opción de pre otra de las opciones que también presenta este, esta ventana flotante Es la opción de pre Otra de las funciones interesantes que tiene este panel Es trabajar con los efectos preestablecidos Que están aquí A medida que vamos modificando los valores Podemos darnos cuenta ya del efecto que nosotros vamos a querer Simplemente vamos a dar clic en OK Una vez que damos clic en OK Ya tenemos aquí el trabajo terminado En el panel de capas Puedo dar un clic en la parte inferior para quitar esto que está aquí. Si no se quita me voy aquí al trazados. En la zona gris doy un clic y ahora lo puedo apreciar con más tranquilidad. Mucho dependerá del tipo de letra que elijamos para poder crear este tipo de efectos. Ahora, si yo quiero trabajar o quiero modificar más esto, pues sobre la capa voy a colocar una capa de ajuste que se llama tono y Saturación. Voy a utilizar la opción de colorear. Voy a poner un poquitito más la saturación en alto y, por ejemplo, voy a elegir este color, digamos este amarillo que está aquí. Voy a colapsar, voy a contraer este panel. Si se fija muy bien, tengo una máscara de capa que está dentro de la capa de ajuste. Voy a recordar un principio muy básico de las máscaras de capa: es activarla con un clic. Seleccionamos el pincel de la herramienta y yo puedo borrar tranquilamente una parte del mismo. Para poder llegar a este efecto. Digamos que no me gusta este color amarillo que está acá abajo. Simplemente voy a dar doble clic en la capa de ajuste, de tono y saturación. Y en tono voy a elegir el color rojo que realmente quiero. Ya de aquí en adelante las posibilidades para crear simplemente son infinitas.